Hola, soy Anabela, mamá de Joaquín. Que, como cubre la Escuela de Educación Secundaria número 2, vivimos en Villa del Deportista y estamos pidiendo el transporte, ya que es la segunda semana que comenzaron las clases y no tenemos cómo transportarnos hasta la escuela. Muchas gracias.